Oh. ¿Tiene escudo uno ahí? Batido Si es 3 Batido No, está ahí, está se ha saltado Casi roto Te ¿Eh? dio unos cortos arma Y el arma Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío Vamos a seguir, vamos a seguir gente en bomba de arriba. Dios, qué mal me va, tú. Me cuesta a mí llegar a 4, imagínate un tío que tenga 8. Ya ves. Pues sean si Javitoti y esta gente, ya le cuesta mantener el que tienen ellos. Javitoti tiene 430 y, y, y Samuel tiene 30. Delante, delante, ¿eh? Sí, mierda. Repi tres Chaco, ¿Hay alguno que pueda darme res? Chicos, que bueno ¿Un cabrones. Chicos, Edu. Sí, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, yo. Me cago en la puta. Está el Edu aquí. Ya, ¿no? Estaba viendo si pusheaba aquí. Voy a morir. <risa> qué falso! te estás tuneado ¿eh? Eh, hay, hay gente de Parmolet aquí. ¿Suscraseado, ¿Es, es qué? ¿Qué? Aquí arriba, no, está ahí, está alta, está saltado Casi roto, te dio las fotos con el arma. Perdón, no, Janos, estaba ahí. Eh. Nada, nada, nada. Gente, gente, nos están cerrando desde aquí, eh. ¿Ya está aquí? Vale. ¿Tocado? Vaya, pero fuera ¿cómo va a No va por la izquierda, ¿no? Sí, yo voy a hacer de bastante. izquierda, batido izquierda. Yo creo que a rematarla de... si queréis. Mierda. Vámonos por aquí, por oh. aquí, frente. Adiós. Se van los otros para atrás, se cagaron. Normal. Eso ya, ya uno. Uno. <ríe> Hay Cae uno en la caja. Ahí. Ahí. Traqueado uno. Me la dio, me cago en la puta No lo veo, este tío la, la de frente, verdad, pero aquí estoy seis. Ya, pero... Eh, eh. Uno de lado, uno de un tiro toque, uno de para un toque. Voy a resear, vale, de de tío Va, pido uno lado, uno No, se echó para atrás Lo mata otro team Va, tío Buenísima. Pero queda otro, se está pegando con otros. ¡Eh, soldado! La caja, la caja. Te echo para atrás tú, en serio. Hay uno en el cielo volando. Bro, pero ¿para dónde te vas? Y te pones en la casa a campear. Subiendo hacia sí, está subiendo ese aquí arriba. El otro está allí, eh. Está aquí campeando. Aquí ha caído uno en la tienda. Una <ríe> caja, caja de armamento, ¿sí? tira. Otro para dentro, otro para dentro. Arriba. Oh, tío. Madre mía, you El vale, mejor, 50 de en, que... en vaca. Están al frente mío, en el loadout. En el loadout al frente. Ahí. Me dio. ¡No! Bueno. Conmigo, conmigo, conmigo. pero No, no lo mato. Oh. Tiene escudo uno ahí. Batido. Oh, so guau bueno. wow, porrón de dinero este se este tiene es más miedo de revancha acá hay okay, otro la tienda esa de ahí es ¿Eh? ¿quién? No ¿cogido? No, no. eh... vale ah, habla de ahí sí hermoso son, son, son dos mínimos lo va a revivir, ¿eh? Oh, me lo vas a robar uno, Si lo haces a uno, se va se va a a uno me dices este que tengo ataque aéreo. Stuneaos. Doble stuneado. El otro está roto. Debajo del camión. Muerto. Ahí va. Al final me lo llevo yo. Uh, Jateo uno. Eh, te remato. Pantalo. ¿Pantalo? La, la ¿Pantalo? casa de este, ¿no? Aquí detrás. Vale Salta lo sí, de la caja está el autobús no, no, no. metido? Ah, estoy el bueno andando vale, Sí, dentro del autobús Lo sé, lo sé, lo sé. Pero hay gente disparando de derecha ah. Tiene que salirle, tienen que salir de ahí del autobús Mira lo verde del autobús ¿Se hacia dónde? ¿Se le escudo en el autobús este? Vale. ¡Salió, salido Estaban en esta casa antes, ¿no? Vale, vale. ¿Vale? ¿Vale? me están a estos de aquí de, de, de la izquierda Está un tiro, ¿no? Puh. ¿Qué preste tú? No, me, ¿cómo me da? No me jodas. Por... Tengo uno no conmigo. Decir, ¿no? Eh, te va otro, te va otro. Ah, me y mata. De Yo no puedo hacer nada de aquí. ¿verdad? Me mata, arrejacimo, <risa> tío. Ah. Ah. Oh. Puto otra yo tenía mucha pasta, eh Acabamos en la tienda, porfa Están aquí ya Vamos por aquí, vente, vente, pero sube por aquí, eh Ya, subo por aquí, ¿verdad? La, han la, la, la tío, se está pinchando ahí en mi cabeza, ¿eh? Vale Mano, vamos a jugarlo con cabeza ya, vamos a ti Ahí, dos, ¿no? están peleando, son de equipo, eh Por eso no estamos teniendo la <risa> cabeza El Equipo. atrás y este, tengo uno aquí. No le disparo, aguanto. Aguanto, estoy aguantando, aguantando. Ahí tienes chapa. Es buena, hay que subir a nosotros. Dios, que saca algo dinero, tiene ese, ¿no? Aquí tienes de todo. Oye, ¿te qué está el dinero bugueado o qué? Aquí tienes de todo. Qué va cabría pillar lo nuestro. Te matan al frente de nosotros, ¿no? Izquierda, izquierda. Me la dieron de izquierda. No, mi igual Está safe? sí No tengo ni idea de dónde es izquierda, ¿izquierda es aquí? No, creo que es un monte Espalda, espalda Desde la espalda La U, la hu, La U Tiro, sí, lo ve ¿Roto? La U, O Picha, ya, la verdad tenemos que mucha pasta, ¿eh? Segundo me mata a alguno de estos No tengo aquí a uno, tío, está a tomar por culo, tío, manco no batido? Sí, sí, sí, sí, sí, sí Vale. Ahí lo chica, eh, en el medio. Tengo gente atrás, tú. Donde estábamos no, antes. Vamos a pinchar. Sí. Son el team de adelante y el team de atrás. Ya hay está. que tirarnos Todo para abajo, tú. Fíjate que me cure y me tira. Hay que pinchar derecho, tío. Hasta luego, hasta la próxima. No me lo voy a la verga. Quedan esos tres team, bro. Los dos de tren y nosotros. Por eso no hay que ir. <risas> ¡Hostia! Toma, toma. ¿Están aquí? toma ¡Bum! ¡Está atído! ¡Está pasando ¿Están? ¡Está atído! ¡Está Era solo ese. ¡Era bueno! armamento aquí ¡Era voy a bueno! veis cómo había que venir aquí ahora lo cerramos bueno! ¡Era bueno! ¡Están! muriendo. ¡Están! Por eso dije que yo salir cabrón. ¿no? uno? ha batido? El otro lo no, allí. no, voy a ir a comer, no, chavales. no, pues no, está mal, Esa es partida, cinco win, no, no, 5 no, no, si todas más de 10 kills vamos, vamos sí, a hacer sí, sí. increíble tío. Mira el último era muy Menos clave. Y el Edu 3 de 3, que nos ganamos con los 4 y tu ya tío. Eh... Finox y uno, tu seguís y teníamos de como. No, yo sí. Soy...